Continuando con nuestra serie de efectos tipográficos creativos, ahora le sacaremos provecho a una herramienta que es muy poderosa dentro de Illustrator, pero que se la utiliza muy poco. Bueno, vamos a seleccionar esta letra. Y en la parte derecha vas a encontrar el panel de la apariencia. Si no encuentras el panel de la apariencia, te vas a Ventana y vas a encontrar Apariencia. Voy a extraerla desde su menú contextual para explicar lo siguiente. Si ves aquí Efectos, pues vamos a aplicar un efecto que se llama, perdón, un ratito lo voy a poner más acá. Efecto, distorsionar y transformar, transformar. Aquí vamos a activar la opción de previsualizar y en número de copia vamos a elegir tres copias, es decir, de este vamos a sacar tres copias. En rotación lo vamos a poner a 90 grados, pero el punto pivot lo vamos a poner justo aquí en la parte inferior para que se pueda abrir ese texto que está aquí. En horizontal voy a jugar un poquitito con los valores, con clic y arrastrar, eh, eh, para tenerlos más o menos por ahí si ya depende mucho, si lo quieres más largo más pequeño, yo te recomiendo que lo explores muy bien, damos clic en ok ¿qué pasa con esto? Que, que, que, que, que, que hemos hecho? pues voy a poner control y para que te des cuenta que solamente está esta letra pero oh, aquí tengo tres más ¿qué debo hacer en ese caso? pues objeto expandir apariencia ¿para qué? para que ahora ya sean objetos separados cada uno de ellos por defecto, se han agrupado, así que otra vez, objeto, desagrupar. Y ahora la cosa se va a llevar mucho más en, en paz, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahora ya prácticamente tengo los objetos desagrupados. ¿Qué es lo que vas a hacer? Seleccionas uno de ellos. Puedes elegir cualquier color. Yo me voy a quedar aquí con las escalas de crisis Y voy a elegir este que está por aquí, por ejemplo, que viene a ser el, el 80%. Elijo este, vamos a poner como el 60%. Y el que está acá, como el 40, más o menos. Muy bien. Nos ha quedado excelente. Yo sé que a ti te va a quedar mucho mejor todavía. Recuerda que con clic y arrastrar y si pones control T, aquí viene la verdadera fiesta, que es la que te motivo a que explores, a que veas y puedas sacar cosas mucho mejores que las que acabamos de hacer. Yo estoy seguro que así va a pasar. Nos vemos en el siguiente video tutorial.